este año? Eh, trabajo social. Ingeniería civil mecánica. Diseño gráfico. E ingeniería en construcción. Ingeniería de ejecución en electricidad. E ingeniería civil industrial. Trabajo social. Me acabo de matricular en pedagogía en castellano y comunicación. Foro biología. Contor público auditor. Elegí la Universidad de Ludavío porque. Bueno, una claro porque tiene la gratuidad, que es algo que ayuda mucho a los estudiantes, encuentro yo. Eh, bueno, otra también que es el prestigio para los otros laborales al futuro. Y otra porque también tenía como algo, conocía un poquito de lo que trataba y cómo era la estructura, digamos, de la universidad, me gustaba. Elegí la Universidad del Bio, Bio porque en el 2016 mi colegio me dio la oportunidad de ir a unas una clases durante el año escolar universitario. Y ahí participé de clases de distintos años y ahí me gustó más todavía y no cambié de opinión nada. Que tiene carrera acreditada y me queda acá en Chillán que yo iba en Quillón, entonces me queda más a la mano. Más que nada por el prestigio que tiene dentro de la carrera que quiero, como eso más que nada. Y aparte que también es como la única pública que va quedando acá en Cons. Por su calidad, aparte porque es la única pública de la región, entonces eso igual me llama la atención, la calidad docente igual. Bueno, la, la verdad es que estuve participando en los talleres que hizo el departamento. Eh, me gustó bastante la forma de, de cómo te trataban los profes, la cercanía que tienes con los jefes de carrera y todo eso y el tema, bueno igual el tema del arancel también es un poquito más conveniente y, y también porque la carrera igual resuena más, el nombre de la UB en Civil Industrial. Porque es la única estatal que hay en la región y pues eso me importa. Es como la mejor universidad que hay aquí dentro de la región y vi la malla curricular que tenía desde casi todas las carreras y me pareció que era súper atractiva y también la calidad docente que tienen los profesores. que Tiene la gratuidad, es pública, es estatal y por el prestigio que tiene tanto, no solamente para mí, sino para muchas personas, no tienen cómo pagar la carrera y eso ayuda mucho. Yo creo que el sueño de toda familia y vernos reflejado en nuestros hijos y en ellas sobre todo que nos ha dado eh, muchas satisfacciones a nivel de sus estudios y que ahora pertenezca a la Universidad del Bío Bio, nos parece mucho mejor todavía. Eh, pues fue su opción y por lo tanto está muy bien. Sí, eh, estoy contento por eso. Yo soy VB. Yo soy VB. Yo soy VB. Yo soy VB. Yo soy VB. Yo soy yo soy UB. Yo soy UB. Yo soy UB. Nosotros, Nosotros somos UB.